Y mi enemigo habita en mi imaginación. Doctores dicen que es solo una alucinación. Me susurra al oído otra composición. Dice que hacerme famoso es su única misión. Contrato shows, televisión, gira de medios, drogas, y alcohol. Me dice cosas que dicen los pelos, La semana pasada te di para tres meses y hoy vienes y dices que se te acabó Las ansias, las ansias, mi dog Si serás a dos es mi dog Yo creo que te equivocaste y debes aumentarla seguro, mi dog Carbamazepina, el Fluocetina, Cetralina, clozapina, Hidrocodeína No quiero comprarla con el dealer de la esquina Ayúdame dog, hace sentirme mejor a veces siento temor, creo que es masoquismo. Me drogo tanto que siento que no siento el preciso momento de respiración. Siento que parto, me voy, me voy. Y es otra broma de la santa muerte diciéndome: Pensaste, es que te llevaría hoy. Es mi amigo y mi enemigo, habita mi imaginación. Doctores dicen que es solo una alucinación.